un grupo de universidades miembros de la Red Alternativa decide proponer a la convocatoria Capacity Building del programa Erasmus+, de la Unión Europea, el proyecto Acacia: Centro de Cooperación para el Fomento, Fortalecimiento y Transferencia de Buenas Prácticas que apoyan, cultivan, adaptan, comunican, innovan y acogen a la comunidad universitaria el proyecto se propone enfrentar fenómenos críticos de la educación superior en América Latina identificados con los observatorios de educación superior. La matrícula global en las universidades se ha multiplicado por 5 en menos de 40 años. De 7 millones matriculados en los años 90, hemos pasado a más de 22 millones en el 2012. Al mismo tiempo, la deserción en la región ha aumentado en más de un 40%. Es decir, mayor cobertura de matrícula se ha relacionado también con una mayor deserción de las instituciones de educación superior. La tercera reforma en la educación superior en América Latina, llamada masificación e internacionalización, presupone un verdadero choque para las universidades, según un informe de la UNESCO de 2005. A causa de la internacionalización de la educación superior, las nuevas tecnologías de comunicación e información, las nuevas demandas de acceso de la población, incluyendo sectores fuertemente marginados con anterioridad, como los grupos indígenas u otras minorías, como las personas con discapacidad o los migrantes. Así como la presencia creciente de las sociedades del conocimiento, que promueven la educación a lo largo de la vida, la mercantilización del conocimiento, y la renovación permanente de los saberes. Lo equitativo e inclusivo de los sistemas educativos no radica solamente en su apertura a grupos sociales históricamente marginados, de sus beneficios como las mujeres o los grupos étnicos. La cualidad de equidad e inclusión de la educación está definida por lograr el cumplimiento pleno del círculo virtuoso de acceso, permanencia, logro por todos los ciudadanos. Por ello, CASIO se propone reducir la tasa de exerción estudiantil y mejorar el nivel académico, así como promover la actualización de la práctica docente e incrementar la transferencia tecnológica y la articulación sí, universidad-empresa se plantea el diseño y validación de un sistema de centros de apoyo educativo y profesional llamado CADE Acacia. Los CADE Acacia ofrecerán soluciones a situaciones educativas críticas mediante un sistema de cinco módulos que innovan la educación universitaria gracias, por ejemplo, al desarrollo de pautas, modelos y prototipos de tipo didáctico para apoyar procesos de enseñanza y de aprendizaje diferenciados según condiciones cognitivas, afectivas y culturales de la población universitaria. También con la incorporación de referentes que flexibilizan los currículos universitarios desde el módulo Cultivo. El módulo En Poder ofrece un guía para la creación de contenidos accesibles y también un curso para la formación de creación de contenidos accesibles. Ofrece también un guía para la creación de adaptaciones específicamente subtituladas en lengua de señas. Y por último, Empoder ofrece también una herramienta computacional para tratar de las necesidades semánticas del módulo. La base de datos del proyecto alternativa es nuestro punto de partida. Todo esto se traduce en servicios para soportar la creación de contenidos accesibles, la generación de adaptaciones y la creación y recuperación de cursos accesibles con la posibilidad de anotaciones semánticas sobre los artefactos de aprendizaje. Un sistema que permite hacer un seguimiento y detección automática de emociones y generación de recomendaciones para mejorar el nivel académico de los alumnos. Y una serie de campañas de comunicación para fomentar el respeto, el reconocimiento y el aprecio de la interculturalidad y la diversidad, desde el módulo APOYA. Sistemas de gestión de conocimiento, guías para la creación y reutilización de aplicaciones y dispositivos innovadores, fomentando el emprendimiento universitario, la transferencia de conocimiento y la relación universidad-empresa. la gestión de conocimiento para la cooperación solidaria, eh, entre estos CADEP que se van a construir con sus sistemas propios, con una infraestructura física, tecnológica y de comunicación que va a permitir que se articulen interna y externamente entidades universitarias y también con otros CADEP. Este es el módulo de Convoca. cultivo en el cadet de acacia. Yo me construyo en acacia. Ignoré with cadet acacia. Cadet acacia va a ayudar a inmunizar. El cadet acacia me empodera. ¿Yangman kamna cadet acacia -ra. ¡Nosotros construimos Acacia en la Universidad de Cical. ¡Yo construyo Acacia en España! En Chile, desde la PUCB, construimos Acacia. ¡Hola! Desde la PUCB, construimos Acacia. En la PUCB, construimos Acacia. Desde la PUCB, es un orgullo participar y colaborar en el proyecto Acacia. Yo construyo acacia en Chile. Yo construyo acacia en Portugal. Yo construyo acacia en Chile. Yo construyo acacia en Chile. Nos somos acacia en Amazonia brasileña. Yo construyo acacia en Colombia. No construimos acacia en Romania. Yo construyo acacia en Perú. Nos construimos acacia en Brasil. Nosotros somos Nosotros construimos acacia en Colombia.